Representamos al centro sociosanitario El Pino, el servicio que dedica este centro es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como personas que tienen alguna problemática con respecto a la salud mental. Intentamos que sean pues personas integradas en la sociedad a través de diferentes servicios como puede ser la fisioterapia, la terapia ocupacional, la animación sociocultural, psicología y demás departamentos que contribuyen cada día en la mejora de estas vidas. Creo que es una labor bastante integral sí. y coméntanos, Leticia, cómo ves el evento hoy, la gente, el ambiente... Pues es una iniciativa bastante positiva porque todo lo que tiene que ver con fomentar el bienestar social debe seguir en pie y así que desde aquí les animamos desde el Centro Sociosanitario Alpino a que el año próximo se haga de nuevo. Muchas gracias.